Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Conmigo mi 10 En el día de hoy os voy a enseñaros cómo crear una intro normal y corriente en INVIDEO Es muy fácil y gratis Aparte que en esa aplicación se puede hacer muchas más cosas Pero bueno, en el día de hoy os voy a enseñaros a hacer solo una intro Y... y súper fácil Así que sin más distracciones, comenzamos Esa intro que acabáis de ver está hecha en InVideo en, y también os lo dejaré el link en la descripción. Entonces, vamos a, vamos a irnos al tutorial. Lo primero que tendremos que hacer es buscar Intro, para así que nos salga un montón de intros para poder en nuestro vídeo. Hay un montón de opciones que vosotros podéis elegir, hay de todo tipo. Yo voy a elegir esta porque es la que más me gusta. Me voy a quedar con esta porque es la que más me ha gustado. Y podemos ponerla de dos formas. Uno para un, para un vídeo de YouTube y uno para un como de formato TikTok. Pero yo me voy a quedar con un vídeo de YouTube. Le vamos a dar a usar esta plantilla y nos tendrá que cargar la zona de edición para editar de la intro y tal. Os voy a enseñaros varias formas de editarlo, pero podéis usar la que... Podéis hacerlo como vosotros queráis. Yo voy a enseñaros lo, lo sencillo. Para empezar, bueno, fíjate que se está cargando. Tenemos la intro normal, pero no. O sea, la intro está bien, pero no tiene cosas que nosotros queremos añadir. Entonces, vamos a cambiar. Vamos a añadirle un logo y un título. La primera que tendremos que hacer es darle a logo Y directamente poner el logo que queramos Una vez cargado el... Bueno, yo ya estoy cargando mi logo Y ahora lo que... Voy a esperar primero que se cargue porque... Vamos lento Y ahora se nos pondrá nuestro logo Y aquí ya lo tendremos Ahora vamos a añadirle un título Voy a añadir pues el nombre del canal Homey Homie 10 y efectivamente voy a quitarle lo que son e incluso si vosotros queréis podéis añadirle cosas como el como cambiarle el color tenerlo subrayado etcétera etcétera yo por ejemplo voy a hacer el logo un poco más grande porque estaba muy chiquitito y yo creo bueno el título también Ahora ya yo lo tendría listo y ahora voy a ver el resultado. Como me gusta cómo queda, os voy a enseñaros más cosas que se pueden hacer. Que no os puedo enseñar en esta intro. Dos mil años más tarde. Os voy a poneros de ejemplo eh, esta intro. Lo que pasa que si yo le doy, aún tengo que cambiar las cosas porque no hay como yo... Porque no tiene el nombre ni el logo que yo quiero. Entonces lo voy a cambiar en un, en un momentito. Así que este es el resultado. Por más que me guste la intro, a mí no me gustan los colores que lleva. Así que he estado buscando colores para que pegue con, con lo que quiera hacer. Y después de tanto buscar encontré lo que buscaba pero cuando le di no me gustaba la música que llevaba, entonces pues, pues, pues no me gustaba y lo que hice pues fue eliminarla pero como iba a quedar muy mal sin música, estuve buscando una música de reggae, porque a mí me gusta el reggae y aparte no tenía copyright entonces pues era perfecto entonces reggae y estuve probando canciones y ya tuve la intro list lista bueno yo ya tengo mi intro lista pero vosotros podéis añadir lo que queráis si queréis añadirle texto, imágenes lo que queráis es vuestra elección ahora lo que vamos a hacer es descargar el, la intro. ¿Eh? Lo que tendremos que hacer es darle a descargar y seleccionar la, la calidad que queremos. En este caso 720 porque la otra es premium. Estuve esperando a que se cargara entonces pues cuando ya esté descargada pues ya lo tendremos pues nuestro PC. Y ahora a disfrutar. Okay. Bueno chicas y chicos, espero que os haya gustado el vídeo y recordad suscribiros y darle like para más vídeos como este y he enseñado también hacer cosas en mi en vídeo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!